Jueves de la onceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 7 al 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginen que a fuerza de mucho hablar serán escuchados no los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. ustedes pues oren así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 Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús Jesús enseña a sus discípulos a orar. Primero, que no sea una oración con muchas palabras, porque Dios ya conoce lo que le vamos a decir. La palabrería en la oración indica falta de fe. El Padre sabe lo que necesita el que ora. Jesús primero nos enseña a pedir las cosas del Padre, tu nombre, su reino, su voluntad, después la necesidad de la comunidad. En ella nos presenta la espiritualidad de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús dice que cuando acudimos a Dios, lo tratemos como un padre, jamás como un déspota o un tirano, que le hablemos con gran confianza y decirle a Abba, Papá, esto supone el, el compromiso de portarse como hijos, reconocerlo como fuente de vida y de amor, y que esta experiencia se extienda a todos los hombres. Esto nos lleva a no privar a las personas de su libertad, de su dignidad, de su felicidad. Es una oración para decirlo en comunidad. La expresión que estás en los cielos indica la trascendencia y la invisibilidad de Dios. Santificado sea tu nombre. No en el sentido de que Dios pueda ser santificado por nuestras oraciones, sino en el sentido de que pedimos a Dios que su nombre sea santificado en nosotros. Pedimos y rogamos por nosotros que fuimos santificados en el bautismo. Perseveremos en esta santificación en el bautismo. Perseveremos en la santificación inicial. Eso es lo que le pedimos cada día, necesitamos de esta santificación cotidiana, ya que todos los días delinquimos y por eso necesitamos ser purificados. Venga a tu reino. Pedimos que su reino, el que Cristo nos ganó con su sangre y su pasión, venga a nosotros. La comunidad pide la aceptación del mensaje de Jesús centrado en el reino de Dios. Y es lo que con su modo de vida hace presente en el mundo este reino. Implícitamente pide su fidelidad al mensaje de las bienaventuranzas por las que se va creando la nueva sociedad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es que se realice la, en la tierra la voluntad que tú has decidido en el cielo. La proposición como indica el deseo de que este designio se realice exactamente como está decidido, no en el sentido de que Dios haga lo que quiera, sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La humildad en la conducta, la firmeza en la fe, la rectitud en las acciones, la misericordia en las obras, en no hacer el mal a los demás tolerar los que nos hacen a nosotros, el conservar la paz con nuestros hermanos, amar al Señor de todo corazón, el no anteponer nada a Cristo, el mantenernos inseparablemente unidos a su amor, el estar junto a la cruz con fortaleza y confianza, el ser fieles al Señor. Luego pasa a nuestras necesidades, danos hoy nuestro pan de cada día, la palabra pan es un semitismo usado por alimento. Hace referencia al pan cotidiano, al pan de su palabra y a Cristo mismo. Él es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo. Pedimos que se nos dé cada día este pan. A fin de los que vivimos en Cristo, recibimos cada día su Eucaristía como alimento. Que no nos veamos privados por alguna falta grave de la comunión del pan celestial. Y que quedemos separados del cuerpo de Cristo Jesús dice El que coma de este pan vivirá eternamente Por el contrario Es de temer que aquellos que se privan de la unión con el cuerpo de Cristo Queden también privados de la salvación Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Aquí y en Mateo 5.14 No emplea la palabra pecado Sino deudas o fallos esta petición nos recuerda que somos pecadores y que cada día pecamos y así nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni sucumbir al orgullo. Si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es el Señor para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad, pero también nos pide que perdonemos a los que nos ofenden, pues es imposible alcanzar el perdón que pedimos de nuestros pecados si nosotros no actuamos de modo semejante con los que nos han hecho alguna ofensa. Pues si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará sus pecados, dice Jesús. El Señor quiere que seamos pacíficos y concordes, que perseveremos en nuestra condición de renacidos a una vida nueva, seamos hijos de Dios y permanezcamos en la paz de Dios, y que tengamos un solo espíritu, un solo pensar y sentir. No nos dejes caer en la tentación. La palabra tentación nos lleva a artículo. No se trata, por tanto, de una tentación determinada. El término remite a las tentaciones de Jesús en el desierto. Allí el diablo o Satanás es llamado el tentador. Se refiere, pues, a las mismas que experimentó Jesús. Aquellas pretendían desviar su mesianismo e impedir la liberación del hombre. Jesús las rechazó. La comunidad experimenta en las mismas tentaciones que Jesús tuvo, usando de sus dones para propio beneficio. Ceder a esta última que valdría a caer en las manos de Satanás. Y líbranos del mal. El malo es el diablo que nos tienta a separarnos del Señor que el Padre no permita que la comunidad ceda a sus halagos. Rezamos muchas veces el Padre nuestro, tanto en misa como en nuestra oración personal. Lo no deberíamos rezar con lentitud, pensando en sus palabras, en su significado. Es la oración de los que se sienten y son hijos de Dios. En ella contiene lo, lo que tiene que interesar en la vida, los motivos y los valores que han de movilizar, nuestro comportamiento Que el Señor nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre